Bueno, buenos días. Si os parece, vamos a empezar. En primer lugar, agradecer la afluencia de prensa a esta convocatoria. Para nosotros es una convocatoria importantísima. Echando la vista atrás, esta dirección, que hoy se presenta ante los inscritos y e escritas de Podemos Andalucía y ante el pueblo andaluz, se planteó como objetivos fundamentales en la Segunda Asamblea Ciudadana, que la constituyó como dirección, eh, algunas cuestiones que para nosotros eran centrales. Uno, conseguir la autonomía suficiente que nos permitiera atender a la necesidad específica que tiene el pueblo andaluz de un sujeto propio. De un sujeto propio que se observa en cada estadística durísima sobre abandono escolar, en cada estadística durísima sobre desahucio, sobre desempleo. Eh, para atender a esa realidad era necesaria una visión eh, netamente andaluza, desde una fuerza política que nació como una fuerza política muy madrileña, muy universitaria, también muy masculina, también muy clase media, eh, y nosotros entendíamos que era necesario un Podemos Andaluz. Ese fue el objetivo y el compromiso que adquirimos con los inscritos y inscritas en la Segunda Asamblea Ciudadana. Hemos trabajado estos tres años para tratar de conseguir esos objetivos y hoy por hoy lo hemos conseguido solo parcialmente. Solo parcialmente y eh, en el grado en el que lo hemos conseguido ha sido en la formulación de Adelante Andalucía como fuerza política plural capaz de albergar en su seno organizaciones políticas pero también personas preocupada por la necesidad de eh, ocupar esa orfanda de un sujeto andaluz, eh, precisamente en este momento. Eh, y la creación de Adelante Andalucía nos ha permitido efectivamente dar cumplimiento a una parte de esos compromisos. Pero dentro de Podemos, y este es el motivo que nos lleva a decidir lo que hemos decidido, que es no presentarnos a la Tercera Asamblea Ciudadana de Podemos Andalucía, ni a la, a, al próximo proceso asambleario que va a afrontar la organización de Podemos, porque en el marco de Podemos no somos capaces de desarrollar eh, esos compromisos que adquirimos con los inscritos y e inscritas, que es tener una organización más andaluza, más descentralizada, también más clarificada políticamente. Desde el principio también hemos dicho que era necesario que Podemos fuera una fuerza política independiente del PSOE, capaz de plantear una alternativa, en este caso en Andalucía, a las derechas, eh, sin pasar por el PSOE, ser capaz de recuperar la ilusión eh, en una alternativa a las derechas. Y ante una realidad en la que vemos un PSOE que está eh, absolutamente agotado, que no es capaz de plantear una alternativa, pues nuestro reto es plantear eh, esa alternativa en nuestra tierra. Es una decisión que hemos tomado y que hemos decidido después acordar con la Dirección Estatal de Podemos. Y lo hemos hecho porque creemos que hay mucha gente que está cansada y preocupada eh, por eso que es el lugar común de la división de la izquierda. Nosotros creemos que es posible acordar espacios propios y ser capaz de, de seguir colaborando, de seguir trabajando juntos y de no necesariamente competir. Creemos que es posible una política, eh, una forma de hacer política donde la cooperación y no la competitividad eh, estén en el centro. Y estamos eh, preocupados y estamos afanados en tratar de desarrollar esa forma de hacer política. Decíamos en el vídeo, Pablo Iglesias y yo, que hay separaciones eh, también en la vida. Cualquier ciudadano puede tener cerca una situación similar que se pueden producir de forma virulenta, agresiva, patriarcal, decía yo, porque es un modelo muy patriarcal en el que las separaciones se hacen pagar eh, a la otra persona. Eh, y hay modelos de separación, afortunadamente, cada vez más frecuentes, donde las separaciones son eh, comprensivas, respetuosas, eh, empáticas e incluso cariñosas. Eh, pues eso hay que trasladarlo a la política, esa nueva forma de ser de la sociedad. Y por eso hemos hecho... Eh, ...esto que hemos hecho de forma acordada con la dirección estatal de Podemos... ...siempre desde la premisa de que eh, entre quienes trabajamos por un mundo diferente... Con, ...cambiando de base el mundo que no entendemos profundamente injusto... ...pues nunca hay un adiós sino un hasta luego. Pero lo más importante de la rueda de prensa de hoy... ...no es lo que ha pasado, ni es lo que hemos decidido... ...ni es lo que hemos acordado con la dirección de Podemos a nivel estatal... ...sino es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Y lo que vamos a hacer a partir de ahora es construir con todo nuestro empeño ese sujeto propio andaluz con aspiración andalucista en un momento en el que el debate territorial está permitiendo que territorios como Cataluña, como Euskadi, como Galicia e incluso como Teruel sean capaces de poner en el centro sus necesidades legítimamente y Andalucía está absolutamente ausente de ese debate. Creemos que tiene que ser una fuerza política netamente ecologista en un momento en el que está en riesgo Doñana, en el que están secándose nuestros locales y en el que nuestro modelo de desarrollo supone destruir nuestros recursos naturales, nuestros acuíferos y nuestro medio natural. Una fuerza política feminista cuando encabezamos las cifras de desempleo femenino y una fuerza política de clase trabajadora cuando encabezamos también las cifras de trabajadores y trabajadoras pobres. Creemos que, creemos que sigue siendo oportuno y necesario ...ocupar esa orfandad de un sujeto propio andaluz que piense solo en Andalucía... ...bueno, que piense en el mundo, pero desde Andalucía... ...y que ponga encima de la mesa sus necesidades y en el centro sus debates... Eh, ...en este contexto. Y el, exactamente lo que vamos a hacer. Se cumplen 40 años del referéndum que dio lugar a un proceso insólito... ...en la historia de este país. Y es que eh, un pueblo que no estaba previsto que tuviera aspiraciones nacionales... ...pues lo consiguió por la vía de la movilización y, de la, y del referéndum... Eh, Hoy por hoy aportamos menos a la renta del conjunto del país, tenemos más desempleados y más tasa de desempleo que en el año eh, en el que eh, tuvo lugar este referéndum y se aprobó el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Y Por tanto, eso revela, ese dato, revela efectivamente que aquellos objetivos siguen absolutamente vigentes. Nosotros, nuestro objetivo a medio plazo es evitar que las derechas gobiernen dentro de cuatro años y eso lo haremos con cientos de concejales y concejalas en todo el, en todo el territorio andaluz con gobiernos municipales, con alcaldes y alcaldesas y también con diputados y diputadas desde el Parlamento de Andalucía. Pero hacemos también una convocatoria al pueblo andaluz, una convocatoria al pueblo andaluz, un nuevo impulso a esta iniciativa que entendemos es válida por los motivos que acabo de explicar, eh, para participar de forma masiva en las movilizaciones del 28 de febrero y también para construir de forma abierta, pertenezcan a organizaciones o sean personas eh, a las que le generan las mismas inquietudes que nosotros, la situación de nuestra tierra, a participar en este proyecto político que es Adelante Andalucía. Y lo hacemos con una ilusión extraordinaria. Y lo hacemos agarrándonos al hilo verde y blanco de la historia de hace 40 años y mirando al futuro, que es el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y con esa ilusión y con esa esperanza, pues, ¡viva Andalucía libre! ¡Viva, viva Andalucía libre! Viva, viva. Si podemos hacer preguntas, yo tengo que hacer preguntas. Quería saber si usted y su equipo grupo parlamentario van a dejar el acto de diputados. Quería saber si van a dejar de pertenecer a Podemos Andalucía. Y quería saber si, en caso de que no de pertenecer a Podemos Andalucía, ¿acatarán las decisiones de la nueva elección de Podemos Andalucía? Más preguntas. Ah, bueno, contexto vale, de una en una, muy bien. Sobre el acta de diputado, nosotros hemos llegado a un acuerdo con la dirección estatal de Podemos, que es la dirección que hoy por hoy existe más allá de nuestra propia dirección, que seguimos siendo dirección. Esto no es una dimisión eh, ni es una retirada eh, corriendo, sino es una separación acordada eh, donde vamos a seguir siendo dirección de esta organización de Podemos Andalucía hasta el próximo proceso asambleario y donde se producirá un relevo eh, ...la dirección de esta organización de forma ordenada... ...y de forma leal... ...por parte de quienes nos vamos... ...y de quienes entren... ...y donde mantendremos relaciones... ...evidentemente con, eh, con la siguiente dirección... ...de Podemos Andalucía... Eh, ...sobre el acta de diputados... ...el acta de diputados eh, es de un grupo parlamentario... ...que se llama Adelante Andalucía... ...que construimos... Eh, ...Antonio Maillo, Pilar Tábora... ...Pilar González, yo y nuestro equipo... ...y nuestra gente y nuestra militancia... ...con cuestiones muy esenciales... ...la primera es que no éramos Unidas Podemos del Sur, porque si no, no hubiéramos llamado Unidas Podemos. Nos llamábamos Adelante Andalucía y solo hay que tirar de Meroteca, porque queríamos construir un sujeto propio andaluz que englobara organizaciones que tienen referentes estatales, pero que también y sobre todo construyera eh, base social en Andalucía, que permitiera la inscripción de personas independientes. De hecho, desde el principio se sacó una página web donde podían inscribirse personas directamente a Adelante Andalucía y que eh, fraguara ese nuevo sujeto plural, donde hubiera organizaciones y personas. Nosotros creemos, eh, seguimos creyendo en ese proyecto con el que nos presentamos a las elecciones autonómicas, con un discurso muy claro ¿eh? en torno a estas cuestiones. Eh, y creo que los votantes y las votantes eh, que depositaron su voto en la urna por nosotros lo hicieron también porque teníamos muy claro ese discurso sobre eh, el sujeto propio andaluz. Por tanto, sigue teniendo vigencia esa realidad. Y luego, en cuestiones prácticas, si hubiera una dimisión de 11 diputados, pues bueno, nos llevamos bien con Izquierda Unida, pero regalarle 11 diputados, bueno, parece... Un exceso, ¿no? una fuerza política que venía de tener cinco diputados muy dignamente. ¿no? Lo digo porque las ocho listas electorales, el equipo que ganó las primarias, si recuerdas, fue mi equipo eh, y ganó en las ocho provincias. Por tanto, todas las listas de cada provincia eran de personas vinculadas pues, a mi equipo, a mi dirección. No, el acuerdo es para toda la legislatura y es un acuerdo, ya digo, cordial, donde se reconoce el trabajo realizado por cada parte y donde se tiene máximo respeto por el trabajo que se vaya a hacer a partir del día siguiente. Es decir, van a ser cuatro años en los cuales va a haber colaboración, pero también posibilidad de emitir crítica desde una cierta autonomía mayor que la que se tiene, evidentemente, siendo dirección de una organización eh, que hoy por hoy eh, gobiernan este país con el PSOE. ¿no? Creo que la, la siguiente dirección de Podemos a Andalucía legítimamente debe ser una dirección en línea con esa decisión estratégica, no solo de la dirección, sino también de las bases de Podemos. A, a partir de mayo entiendo que ustedes ya no son de Podemos, si la que ha acordado en ahí, ha sido unánime o ha habido alguna, alguna discrepancia entre, usted, o alguna entre A partir de mayo no somos dirección de Podemos. Lo de que seamos de Podemos no, pues no creo que vayamos a hacer una consigna imperativa. De hecho, ustedes saben que la inscripción y la militancia en Podemos es algo bastante flexible. De hecho, me consta que hay periodistas que son inscritos en Podemos eh, y personas de otras organizaciones, porque, entre otras cosas, Podemos nació como una organización que no le exigía a nadie abandonar militancias previas, cosa que creo que es inteligente. Eh, pero lo que sí hay acordado es que haremos el traspaso de poderes con la siguiente dirección de Podemos Andalucía y mantendremos una relación de colaboración con la misma. No, no puedo hablar por todos y por todas. No va a haber una consigna, un imperativo. Lo que sí va a haber, nuestra, digamos que nuestro proyecto no es asegurarnos de que todo el mundo deje Podemos, sino asegurarnos de que toda la gente que está vinculada, en este caso a mi equipo, las concejalías, las candidaturas municipales, los equipos provinciales, se pongan a construir adelante Andalucía, como espacio común donde cabe todo el mundo. ¿Usted va a dejar de de Podemos? Yo voy a seguir siendo secretaria general de Podemos Andalucía, coordinadora en este caso, que es como se llama en Andalucía, hasta mayo y hasta mayo lo seguiré siendo y después de mayo pues ya veremos no lo sé en este momento no lo sé pero vamos que no es lo más importante eso entre otras cosas digo porque inscrito en podemos ya digo ahí hasta hasta prensa de... sí sí es posible es posible lo que no es posible es tener doble militancia y esa dirección Con esa lógica nació. Que... ¿A partir de, de cuándo y también ¿cómo, eh, qué papel queda Izquierda Unida en todo esto? Porque Izquierda Unida se si forma parte de Unidad Podemos, no gobierno de allí. Sí. ¿Va a seguir adelante Izquierda Unida con Adelante Andalucía siendo un sujeto totalmente diferente o es que supone una cultura con Izquierda Unida en Andalucía? Hay muchas organizaciones que tienen en su seno organizaciones políticas y personas a título individual. Izquierda Unida de hecho nació como eso, luego ya fue cambiando un poco, pero Izquierda Unida nació como una eh, coalición de organizaciones políticas que permitía la militancia a título individual de independiente, de personas independientes. Eso fue Izquierda Unida en su creación. Hoy por hoy hay muchas organizaciones que se fueron, bueno, no sé, pero eh, la idea inicial fue esa, el Bloque de izquierda en Portugal es también eso, son organizaciones y son personas a título individual. Con esa lógica creamos Adelante Andalucía, porque de hecho, si recuerdan, el primer hito fue poner un manifiesto a disposición de toda la gente que quisiera inscribirse, adherirse, a ese manifiesto. En Adelante Andalucía hay cuatro organizaciones políticas, pero también hay personas que se inscribieron a un manifiesto fundacional y que son personas a título individual. Eh, Izquierda Unida tiene un papel importantísimo. No, evidentemente, queremos que se, seguir trabajando juntos, entre otras cosas porque vamos a compartir grupos municipales, grupos en diputaciones provinciales y grupos parlamentarios, así como eh, constitución y creación de asambleas de Adelante Andalucía, que hoy por hoy ya se han creado muchísimos municipios, ¿no? Asamblea ya de Adelante Andalucía, donde eh, está todo el mundo. Ya hoy por hoy existen adhesiones a Adelante como, como persona individual. Digo que bueno, no hacemos fetichismo con dejar Podemos o no dejarlo. Nosotros vamos a construir adelante Andalucía. Quienes lo hagan desde conservando su militancia o su adscripción a Podemos, bien. Quienes lo hagan desde su adscripción a Primavera Andaluza, estupendo. Quienes lo hagan desde su adscripción a Izquierda Unida, maravilloso. Pero el empeño de mi equipo va a ser construir el la casa común, el espacio común, y ampliarlo. Y lograr que haya más organizaciones y personas que eh, constituyan eh, ese sujeto andaluz. Eso sí es lo más importante para nosotros convencer a los compañeros que constituimos Adelante Andalucía de la necesidad y oportunidad de tener una fuerza política netamente en andalucía. Entiendo que las políticas de Adelante Andalucía, a partir de ahora, ya no se negociarán con la dirección del Podemos ni Andalucía ni Nacional. Se gestionarán directamente desde Adelante Andalucía con los miembros de Adelante Andalucía, que es la Unida y la organización de andalucía, en andalucía. Hasta ahora, eh, supuestamente, también era así. Entonces, preservaremos esa autonomía de esos espacios de decisión, ¿no? ¿Y el, el, el objetivo que usted de, eh, eh, a medio plazo ser un freno a las derechas? Sí. ¿En esa ecuación entra cualquier tipo de alianza con el Partido Socialista o no? Es que nosotros creemos que para ser freno a las derechas. No hay que eh, aparecer como eh, subalterno a un Partido Socialista, eh, que generó muchísima desazón, que hizo que muchos andaluces y andaluzas no fueran a votar en la última elección y que les dejó el camino libre... Y la vía libre a las derechas. Yo creo que las renuncias, eh, eh, los casos de corrupción, eh, la falta de valentía, las cosas que la izquierda no hace o que hace mal son camino abonado para la derecha. Lo son. Y el PSOE, de alguna manera, tiene esa responsabilidad. Nosotros también asumimos la nuestra y es no haber sido capaces de presentarnos como alternativa al PSOE sin pasar por las derechas, sin que las derechas tuvieran que gobernar, a que hubiera un proceso de regeneración democrática necesaria en las instituciones de esta tierra, fundamental en las instituciones de esta tierra después de 40 años de gobierno monocolor, ser nosotros esa alternativa. Esa es nuestra responsabilidad y, por tanto, también es nuestro reto, es lo que nos vamos a poner a construir de aquí a las próximas elecciones andaluces. Bueno, nosotros tampoco, ¿eh? O sea que nosotros llegamos llegamos a muchísimas eh, coincidencias en votaciones en el Parlamento para políticas de derecha, que lo hemos hecho hasta el momento muchísimas veces. Que evidentemente no es no llegamos a ningún acuerdo para agresiones, eh, recortes, eh, políticas antisociales de la, del gobierno de la derecha en esta tierra. Que, que en el Parlamento trabajamos. Eh, muchas veces codo con codo para, para ese tipo de, de cosas ¿no? o sea que ahí no hay problema ninguno la cosa es ser capaces de plantearnos como alternativa dentro de tres años eso, eso quería saber alianzas para formar gobiernos alternativos a la derecha eso es lo que alianzas para formar gobiernos si nosotros estamos diciendo que una de las cuestiones que nos llevan a tomar este paso es que creemos que hay que ofrecer una alternativa al bipartidismo en su conjunto y no solo y no solo al PP o a la derecha pues evidentemente eh, no o sea, pactos de gobierno como tal. Después, hay hay mil, miles de formas de acuerdo eh, para intentar para políticas de derecha, ¿eh? Que nosotros hemos dejado muy claro cuál sería nuestra posición si hubiéramos tenido la capacidad de poder evitar un gobierno de derecha en Andalucía, ¿eh? Y dijimos desde el principio que si de nuestro voto dependía, no iba a gobernar el PP con Vox. Pero, lamentablemente, no, no había votos suficientes tampoco, ¿no? ¿Usted es ahora de Podemos? Perdón, de, ¿De Andalucía? De Podemos, Andalucía. No, de Adelante Andalucía no hay coordinadora de momento, no hay esa organicidad todavía. Soy presidenta del Grupo Parlamentario de Adelante Andalucía. Sí, un poco lioso, ¿no? El que ha llegado ¿le garantiza continuidad al frente del Grupo Parlamentario Es que… Eh, lo, lo, eh, ¿quién, decide, ¿Quién decide quién está? Perdón. Quien decide quién es la dirección de un grupo parlamentario es el grupo parlamentario. Es decir, las leyes atribuyen autonomía a los grupos parlamentarios para decidir su organicidad, quién dirige y quién no. Eso por un lado. Y, por otra parte, el acuerdo con Pablo Iglesias, evidentemente, reconoce la posición alcanzada por, por mi equipo y por, por mi posición política, digamos, y lo hace pues para toda la legislatura, claro. Sí. si cambia la dirección y los planteamientos de Podemos, Sí. Si la mayoría de los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario siguen depositando su confianza en mí como presidenta, seguiré siéndolo, claro que sí. Y lo haremos, insisto, con una actitud como hasta ahora hemos hecho, como hicimos o mostramos en el día de ayer, que no es nada más que una prueba, una cosa hecha de cara a la galería, sino que lo que haremos será tener una actitud colaboradora, eh, tanto con la nueva dirección de Podemos Andalucía como con el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso. Es decir, que cuando nosotros tengamos iniciativas que presentar en el Congreso, además de tirar de nuestra diputada eh, Pilar González, de nuestra senadora Pilar González, que ya es de Adelante Andalucía como tal, nosotros vamos a, a comunicarnos con los compañeros y compañeras andaluzas en el Congreso de los Diputados de Unidas Podemos para que también eh, puedan ser vehículos de propuestas que hagamos desde Andalucía. Y de la misma forma, la dirección de Podemos Andalucía podrá contar con nosotros para ser... Eh, su grupo parlamentario, digamos, en, en el Parlamento Andaluz. Sí. Señora Rodríguez, me gustaría saber usted ha hablado con Izquierda Unida ya, me imagino. ¿Tiene autorización por parte de Izquierda Unida para usar el nombre de Adelante Andalucía como nombre de su futuro partido político? Porque como nació como una coalición electoral, de acuerdo con ellos y ahora va a dar un paso más, no sé si Izquierda Unida está de acuerdo. Eh, adelante Andalucía, como lo que nació, y lo sé porque estaba allí, yo sí estaba allí. Entonces, como lo que nació Adelante Andalucía fue como una iniciativa política netamente andaluza, de la que formaban parte organizaciones que teníamos referente a nivel estatal, organizaciones andalucistas, y que llamaba a la sociedad a sumarse a título individual y a otras organizaciones políticas y sociales. Eso es Adelante Andalucía y lo sigue siendo a día de hoy. ¿Ya está? Es que, eso? Eso? ¿Eso quiere decir que vamos a seguir trabajando en ese proyecto? Es que no lo sé, porque no de ayer a hoy, de ayer a hoy no he hablado con ellos en concreto, ¿no? Pero es que no, no, verdaderamente hoy parece que es todo muy nuevo, muy no, lo novedoso es que no nos presentamos a la próxima asamblea ciudadana y que lo hemos hecho de una forma que creo que es insólita en política, lamentablemente, que es de forma acordada, eh, no sé, cariñosa y, y de verdad, sinceramente, pues, pues, preocupada y responsable con la situación. Esa es la única novedad. Lo demás está ya todo dicho. ¿eh? ¿Pero nos han garantizado ustedes el mismo cariño y la misma convivencia y tal con su socio parlamentario que tienen aquí, que es en el Parlamento de Andalucía? Con ellos trabajamos todos los días y hasta el momento nunca nos han dicho que se replanten eh, qué es Adelante Andalucía, desde su inicio. Y Adelante Andalucía, si tiran de Meroteca y eso lo saben ustedes mejor que yo, se creó como una iniciativa andaluza, de la que forman parte organizaciones y personas, ...que aspiraba a tener espacios de autonomía, entre otras cosas... ...porque tiene organizaciones que no tienen ámbito andaluz... ...como son Primavera Andaluza, Izquierda Andalucista, por ejemplo. ¿Tú quieres poner tu foto de dos años? ¿Dos años? ¿Dos años no? ¿Dos años no? No Dos años. No toca Eso efectivamente no toca ahora, o sea que queda mucho tiempo... ...para una convocatoria electoral, afortunadamente... ...porque además creo que es el momento de hacer esto, es ahora... Y no cuando quedan dos días para la elección y presentar una candidatura y competir, en fin, que, que lo hemos hecho con, con el tiempo suficiente. Eh, pues descartar? ¿Puedo No es no tiempo ahora de decir eso, no lo sé. ¿Al principio casi ha dicho que Cataluña, Galicia y País Vasco incluso Teruel han conseguido poner su, sí. sus problemas en, en, en el Congreso, en el ámbito de la Tercera? Sí. Uy, eso tampoco es nuevo. También lo hemos planteado desde el principio, la necesidad de tener eh, un grupo propio andaluz en el Congreso eh, que trabaje de forma confederal con otras organizaciones, con otros espacios. Nosotros no, no, nos sentimos más identificados con la posición que hoy por hoy tiene en común poder, ¿no? donde ellos son capaces de reunir a la… Eh, alcaldesa de Barcelona, con Pedro Sánchez, para hablar de la capitalidad de Barcelona y de, eh, cuando llega la negociación de presupuesto habla de las inversiones en Cataluña. Pues nosotros también aspiramos a algo así, no una fuerza nacionalista tipo Esquerra Republicana, sino quizá un grupo confederal, eh, porque también tenemos un proyecto a nivel estatal. ¿no? Vuelvo a repetir, los grupos catalanes, vasco, de Teruel, eh, del de País Valenciano, de Galicia, legítimamente ponen encima de la mesa sus reivindicaciones. Los que estamos haciendo tonto, perdonarme por la expresión, somos los andaluces. Es decir, que yo no, no pienso que otros por pedi me están quitando a mí, sino que alguien tiene que coger la bandera andaluza ¿no? y poner sobre la mesa nuestras reivindicaciones. Ya está. Esto no es, un, no es una pelea entre territorios. Lo que hay que hacer es una reforma fiscal progresiva que permita que haya más recursos a repartir para empezar, que lo que faltan son recursos. Eh, al final una cuestión de, de, más, más social que territorial. Y cuando eso se haga, entonces no, va a haber problema en, o no debería haber problema en cubrir las necesidades básicas de toda la población. Pero en Andalucía, desde donde yo milito, trabajo y seguiré militando y trabajando, es necesario poner sus asuntos sobre la mesa y lo dice, lo cantan todas las estadísticas. Las expresiones exactas ustedes las desconocen, eso para empezar, punto uno. Y punto dos, eh, y si las conocen, pues las conocen, no sé de qué forma, pero de luego la, las expresiones exactas y las posiciones orgánicas ustedes las desconocen. Y en segundo lugar, eh, Adelante Andalucía no aspiramos a que sea una cosa distinta de, de aquello para lo que se creó, aquello que está firmado. Y lo que está firmado dice con claridad por pues lo que debe ser Adelante Andalucía, que es un espacio abierto a organizaciones y personas. No, no, no. Nosotros lo que queremos es que Adelante Andalucía tenga el protagonismo que merece y se construya en los pueblos, en las comarcas, y nosotros nos vamos a poner a esa tarea. Pero hay otros socios que a lo mejor no, no quieren eso. Por eso le digo que como usted lo hará, y luego otra pregunta es de menos. ¿Cómo afecta esto a las alcaldías de Podemos y en concreto a la alcaldía de Cádiz? ¿Cómo queda el alcalde de Cádiz se presentó con una candidatura que se llama Adelante Cádiz. Y es alcalde porque pues, los gaditanos votaron una candidatura que se llama Adelante Cádiz. ¿tá? Y Adelante Cádiz sigue existiendo. Y tiene hasta una asamblea propia en Cádiz, por cierto, que se ha reunido pocas veces, pero que ahí está. Yo quería saber, eh, porque de su introducción he eh, deducido, supongo que acertadamente, que se quieren presentar a las elecciones municipales ya con esa nueva eh, plataforma... Es que ya no hemos presentado... <risa> pero el que... Es, que, es que eso era desde el principio. Por eso insisto en que... No. Queda tiempo para eso y no me parece un escenario deseable. Es que si se produjera dentro de tres años es un poco loco. En fin, no es, para mí no es deseable ese escenario. Claro que, que haya papeletas distintas, que haya unidas Podemos y adelante Andalucía en candidaturas diferentes, pues para mí no es deseable, pero que voy a hablar yo ahora de aquí a tres años si la política es una montaña rusa. Que faltan tres años para eso, que para mí no es deseable, que está muy claro lo que estoy diciendo. liderazgo de esta nueva organización política, también? Otra vez voy a decir lo mismo. No es una nueva organización política, tratamos de desarrollar los objetivo con los que fundamos esta organización política que es Adelante Andalucía y el liderazgo. Por lo tendrán que decir las organizaciones y personas que forman parte de ella, no lo voy a decretar yo aquí, ¿no? Me voy de aquí, pero me voy a poner allí de jefa. <risa> Yo a estar ahí de portada lo que tenga, pero no voy a decidirlo yo, te imagino. ¿Cuál, ¿Cuál es entonces la hoja de ruta? De... La hoja de ruta es trabajar para seguir creando asambleas de Podemos, de Adelante Andalucía, en los municipios, en las comarcas, etc. Eh, y organizar, yo creo, encuentros donde seamos capaces de eh, que se eh, adhieran más personas. Eh, y organizaciones también políticos, sociales, a, a este proyecto, que fue exactamente lo que diseñamos al principio, pero que de alguna manera se ha quedado un poquito parado desde nuestro punto de vista. Darle un impulso a ese objetivo crear inicial. ¿no? Crear una estructura, se posible asamblearia, que es lo que nosotros solemos hacer. A lo mejor son portavocías colegiadas, donde hay… Pues ya, eso ya lo veremos, es que es un poco pronto para eso. Hoy por hoy es muy incipiente, son las organizaciones políticas eh, en un grupo motor, pero bueno, ya el grupo motor debe pasar a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, pues nosotros vamos a trabajar eh, para que, bueno, empecemos a tener o, o una estructura más eficiente, ¿no? Sí, lo entiendo a si me Sí, Lourdes. Que sí. No, sí. Sí. pretende otra vez. Esa es su opinión. Y lo, yo, señora Lucio, yo la admito su opinión, pero yo le estoy diciendo: lo, lo que yo le estoy diciendo no es que yo me arrogo la representación de Adelante Andalucía. Lo que yo le estoy diciendo es que mi dirección, mi equipo, mi gente se va a poner a construir la iniciativa común que diseñamos hace. Eh, unos años, poco, poco tiempo, bueno, antes de presentarnos a las elecciones andaluza, que no se ha llegado a desarrollar en su totalidad y que lo hace de forma leal con las organizaciones que forman parte de Adelante Andalucía eh, y con las personas que están inscritas también en esta iniciativa, que es Adelante Andalucía. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Ahora su opinión, pues yo la, la respeto, pero no, es su opinión. Entonces, pero si mirar, no, pero usted tiempo... ha dicho que usted se está rogando, no sé qué, pues yo no me arrogo nada. evidentemente, y será y será siendo será siendo acordada con Podemos, evidentemente, digo yo, seguirá, pero también hay personas inscritas a título individual a las que habrá que respetar, ¿no? Y grupos parlamentarios, y grupos municipales, y alcaldes, y alcaldesas, y grupos municipales. ¿Cómo afecta, por ejemplo, el reparto de las subvenciones del grupo parlamentario a Podemos? Es que la, el reparto de asignaciones del grupo parlamentario son para el grupo parlamentario, no para los partidos que se presentan a las elecciones, vamos, eso dice la ley. Eso es lo que dice la ley. Y, y, el, y la, las intervenciones en el pleno, de todo eso todavía no han hablado. Quiero decir, eh, por ejemplo, en las ruedas de prensa, eh, los periodistas preguntamos mm, por todo lo que se nos ocurre y amablemente ustedes contestan todo el que se pone delante en la rueda de prensa. Eh, quiero decir, ¿se han repartido? Representantes de su formación, de su partido, de eh, decir unas cosas y al día siguiente, si el portavoz de, de, de, de Izquierda Unida, por ejemplo, opinar de manera distinta respecto a asuntos nacionales. Eso lo han pensado. ¿El, el grupo parlamentario. Es eh, eh, un colectivo mm, de diputados y diputadas que eligen quiénes son sus portavoces y que eligen y que deciden, deliberan, sí. se reúnen periódicamente, sus posiciones comunes. Luego, las organizaciones que forman parte de Adelante Andalucía o los partidos pues, tienen su opinión y dan sus ruedas de prensa en la, en los part en la sede de sus partidos, etcétera, etcétera Pero el grupo parlamentario como tal seguirá acordando sus posiciones comunes. Sí, pero, eh... Efectivamente, y esas posiciones están previamente acordadas en una reunión del Grupo Parlamentario. Es que ya lo estamos haciendo. Sí, hacer... no, ¿No va a haber una nueva reordenación una continuidad. Mm, Vamos, no. En principio no. No tiene por qué. O hasta el momento no, porque, insisto, lo que traigo de nuevo no es Adelante Andalucía, que tiene ya, no sé, año y medio de creación, sino lo que vengo a decir es que no me presento a la próxima Asamblea Ciudadana de Podemos Andalucía y los motivos por los que lo hago. no Y lo que, y lo que me voy a poner a hacer a partir de ahora, eh, para que ustedes sepan a qué me voy a dedicar, es a la rueda de prensa. Evidentemente, hablaremos sobre eso tranquilamente y negociaremos y nos sentaremos 40.000 par de veces más y lo que haga falta. Lo que haga falta. Pero que nuestros objetivos no son otros que construir la casa común y que no tenemos ninguna aspiración de quedarnos con, con todo. No es la intención, como, como se, algunas personas opinan, que nos arroguemos. Eh, no, queremos construir el proyecto común que diseñamos, diseñamos hace año y medio. Sobre eso me vaya a disculpar que no me pronuncie en este momento porque mmm, estoy con un grupo de personas que no son todas anticapitalistas, que son eh, la eh, antigua dirección de Podemos Andalucía eh, y parte de la dirección de su grupo parlamentario y venimos a decir lo que vamos a hacer en Andalucía sobre anticapitalista. Pues tendrán que ser portavoces específicamente de anticapitalista con posiciones orgánicas de anticapitalistas, los que los que digan lo que va a ocurrir. ¿no? Yo estaría siendo muy un poco prudente. Yo puedo hablar en el nombre del de grupo de personas que están aquí y de aquellas personas que están en las provincias y en los municipios construyendo eh, este proyecto que, que adelanta Andalucía. eso que supone para eh, Vamos a ver, yo creo que hemos hecho. Desde, desde Vista Alegre no es desde hace dos años, ¿no? O eh, desde la última Asamblea Ciudadana, desde hace tres años. Sino desde Vista Alegre 1, eh, algunos estamos empecinados en que la organización de Podemos sea eh, más. Eh, defienda más la autonomía de los territorios, eh, tenga unas estructuras distintas, tenga una posición más clara respecto al sol Es decir, hay una cierta continuidad desde, el primer, eh, desde la primera Asamblea Ciudadana hasta ahora en las posiciones de algunos compañeros y compañeras anticapitalistas y no, y no anticapitalistas. Eh, ante... la eh, el no haber sido capaz de ser mayoría dentro de Podemos, y esto es algo que yo reconozco sin ningún pudor, es decir, cuando la mayoría de los inscritos y inscritas deciden que hay que gobernar con el PSOE, pues evidentemente es la posición que yo voy a respetar y no he sido capaz, de, no he sido capaz durante todos estos años de convencer a los compañeros de que, de que no era buena idea, pues yo lo único que puedo hacer es reconocer eh, esa realidad y, y creo que es posible a partir de ese momento y, y creo que es lo que estamos intentando hacer, construir espacios propios que después puedan colaborar y puedan eh, incluso confluir. Eh, un una, una, una, una ejemplo práctico para... para el, como yo. Eh, usted entiendo que nos ha planteado renunciar a seguir siendo coordinadora general hasta mayo, que se produzca la, la asamblea, eh, pero a mí me parece un poquito raro que, que se utilice la infraestructura de un partido, por ejemplo, esta sede, para... Eh, ...todo el proceso que se habla ahora de aquí a mayo para la construcción de este nuevo partido. O sea, no sé si eso le genera algún tipo de... En la rueda de prensa de hoy eh, es aquí porque sigo siendo coordinadora general de Podemos Andalucía. En mayo, cuando sea la próxima asamblea, como ustedes saben, yo hubiera deseado... ...de aquí a mayo trabajaremos en la construcción de la asamblea. O sea, la, la, la tarea que ya tiene esta ejecutiva es hombre no, lo que es irresponsable, lo que me parece que es poco responsable es salir corriendo ¿no? y decir venga hasta luego bueno, organizad la asamblea a los que queráis esta dirección tiene la obligación de mm, generar las condiciones eh, para que se mm, lleve a cabo con toda la garantía la próxima asamblea ciudadana lo que dice este equipo de dirección es que no se va a presentar pero este equipo de dirección va a cumplir sus responsabilidades hasta el final y ustedes saben que nosotros por nosotros hubiéramos hecho la asamblea ahora en marzo en marzo en febrero lo que pasa es que salió un calendario a nivel estatal que no eh, retrotrae hasta mayo. Bueno, pues ese periodo transitorio lo que haremos será, bueno, como en cualquier institución, cuando sale un gobierno, ¿no? El día que se elige al gobierno siguiente no se van el alcalde de los concejales por la puerta. ¿no? De hecho, desde Podemos, o sea, cuando nosotros hemos hablado con la organización a nivel estatal, porque, insisto, esto es una separación eh, acordada, eh, no, los, los compañeros, de hecho, sienten cierto alivio de que sigamos mmm, aquí, porque ahora tendrían que montar una gestora en Andalucía que tampoco es que la tuvieran mmm, prevista, ¿no? Entonces, incluso hablando con el, con el secretario de Organización, con Alberto Rodríguez, le agradecía que siguiéramos, que no nos fuéramos corriendo, vamos, que, que preparáramos la formalidad de la Asamblea Ciudadana. Eh, y, además, cuando salga la nueva dirección tampoco nos iremos corriendo, sino nos reuniremos con la siguiente dirección y le diremos cómo están las cosas, estas son las actas. En fin, lo normal ¿no? en una organización, eh, en una ruptura que no sea de mm, tirarse los trastos a la cabeza, ¿no? Jolín, ¿qué pregunta? No lo sé. No lo sé, creo que no. Bueno, Café. Yo tengo una duda, una duda. tengo eh, Cuando usted fue a reunirse con Pablo Iglesias a Madrid eh, para consensuar la salida, ¿usted ya tenía claro el proyecto de uno o sea, impulsar adelante Andalucía y salir de la dirección de Podemos? ¿O usted iba dispuesta a que ese señor Iglesias cedía este en lo que llevan dos o tres años reivindicando que no. era...? La primera opción. ¿Usted ya ha decidida a Estaba decidida, vamos, yo llevaba una propuesta y, y eh, llevamos una propuesta, en este caso a través de, de otros compañeros al principio, después ya nos vimos Pablo y yo y ya está. O sea, llevamos una propuesta y la acordamos. Es que ya eso está un poco pasado, esa pantalla ya pasó, esa pantalla pasó, sí. Militando, no inscritas. Es que hay fórmulas de adquisición a Podemos que son muy, muy lasas, ¿no? Que a la que no. me he enterado. <susurra> Perdóname, la de la última sí, parte. Sí. Que de verdad que queremos ver el futuro en base a colaboración, no a mandatos y autoridades, sino a ser capaces de... Si los objetivos son comunes, que me consta que van a ser comunes, habrá miles de mil opciones de colaboración. De, hay que plantear esto en el... Al final, el trabajo institucional es el más... En lo concreto se toca poco, pero en lo discursivo vamos al final a los problemas concretos de la gente. Y cuando hablamos de política, de los problemas de concretos de la gente, somos capaces seguro de ponernos de acuerdo sobre el tipo de iniciativas que, que hay que llevar a la institución. ¿eh? Claro, pero hay, hoy por hoy no estamos en el Congreso de los Diputados, estamos en el Parlamento andaluz, la situación lamentablemente es la que es, y ahí no hay debate sobre si va a haber o no una coalición con el PSOE, porque ni siquiera darían los votos.